3, 2, 1 Especial dedicación de parte del Junior RS yeah, yeah. So Perdona que moleste que venga aquí Esperando una respuesta que nunca recibí de aquella confesión que te dio mi corazón Donde sinceramente era buena Y sigo aquí esperando Pero tú no dices nada Desde la confección Ignoras mis llamadas Ignoras mis llamadas Ignoras los mensajes que siempre te envío Ignoras sentimiento con tu corazón tan frío Perdóname amiga no quise lastimarte Me aferré a un que quiso desahogarse Perdóname amiga no quise lastimarte Me aferré a un que quiso desahogarse Pesar que ahora yo ya te perdí Culpa de los errores que contigo cometí Que contigo cometí Eres la mejor que pude conocer Una mujer tan tierna que me hizo padecer A quien le confiaba todos mis secretos Mi mejor amiga, mi gran amuleto Siento tanto hacerte sufrir Nuestra amistad está a punto de morir La verdad es que no quiero perderte Prefiero que seas feliz Aunque ya no pueda verte Seguiré ahora buscando tu perdón Llevando tus recuerdos siempre en mi corazón Para que un día me puedas disculpar por buscar amor donde hay ya que nunca encontré ese sentimiento en ti solito en esta vida yo mismo me perdí así que me despido con esta carta en mano deseando lo mejor a este gran ser humano quien me enseñó a ver la vida de forma distinta Mi tinta De toda mi tinta Ahora soy feliz Ya no volverás a verme Que tengas buena suerte Gracias por conocerme